I'm the you <laughs> Hey, humano aquí ayúdanos liberanos no somos peligrosos Detrás de ti. Detrás de ti. Detrás de ti. Venido al infierno, ¿me tienes miedo? Vamos, ¿qué estás esperando? Disparame. más. Desafortunado. Nada me puede matar. Soy inmortal. Y estás condenado. Adiós. Freddy, todo estará bien. Encontraremos una manera de escapar. No puedes estar tan preocupado. No me importa. ¿Qué es lo que dices? Ya no me importa. Ya no quiero ir. No puedes decir eso. Debemos luchar. No. Eres tan estúpida que no lo entiendes. ¿A dónde vamos a escapar? Los humanos han demostrado que nos consideran el mismo monstruo como los nictomares. A ellos no les importamos. ¿De verdad crees que si nos escapamos, nos ayudarán? Nos atraparán y nos destruirán porque nos ven como una amenaza. Pero nuestros amigos están muertos. ¿De verdad crees que vendrán a rescatarnos después de tanto tiempo?